Mamá, mire. ¿Qué? Mire, le cayó cloro a este pantalón. Ay. Ay, sí, ay. Es el más caro que tengo ahora qué hago. Ay, no, mijo, qué pena. Eso fue que yo me equivoqué y tal vez le salpicó. Ay, no. Y esto no se puede arreglar ni nada, no se puede pintar o algo así. Esas es, esa es que dice, ya que ella se dañó, ya. Ay. Ay. ¿Qué pasó? Ay, que me corté aquí. Ay. ¿Y qué estaba haciendo? Estaba picando la ensalada. Uy, fue feo. Ay, ahora ojalá no le vaya a caer sangre en la ensalada. Mejor dicho, no me sirva ni ensalada. Mamá me alcanza la camisa que le dije que me lavara. Ay, ¡Oh, no. Ay, yo sabía. Ay. Ay, perdón. Mi hijo, Ay, no, no man, sí se me olvidó. Ay, ya que, ya con decir perdón, no se va a lavar la camisa sola. Venga, si se pone una de su papá, no, ¿Qué no le quede, Ay, que no sea ridículo, ahora me toca llevarme a esta hijo de puta camisa toda cochina. Ay no. Y mire, no hay ningún hijo de puta he pues, lavado. No puedo tomarme ni el café, me tocaré irme así sin tragar. Ay, mi hijo, no ve es que como me corté, no he podido lavar los. Ya o sea, me tocaré así. No, pero venga, yo le preparo. Ay, no, ¿qué? Okay, ya me tocaré irme así sin tragar, mi mierda, hijo de puta. Mamá, venga un momento. Señor. Para tomarse una foto aquí. Es que estoy sirviendo el almuerzo. Ay, deje eso así y venga rápido y Ay, nos lo tomamos. Como a ver. Siéntese. A ver. Sonríe, sonríe. Ay. Madre, solo hay una, la reina de mi vida. Como la flor con tanto amor me diste tú es una canción, no. afortunado me siento de tenerte y honrarte, dulce mujer, dueña de toda mi ternura y admiración. No se cansa mi ser de darle gracias al cielo por tenerte aún. A diario te miro y se me enternece mi corazón. Te amo. Ya listo, sirve el almuerzo sí, porque comerse sí, así señor. frío. Ay.